Vamos a ver si estamos transmitiendo en YouTube, en Facebook, en Instagram. Estupendo. Hola, hola, ¿qué tal? cómo están, cómo se encuentran. Quiero ver si se está transmitiendo. Estupendo. Esta mañana no había sí, mucha conexión. conexión y así le puedo ver. Esta mañana no había sí, mucha Listo. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Si es la primera vez que me ven, mi nombre es Muriela. Hoy estaba leyendo mi, mi diario, un diario que tengo desde hace años, donde voy escribiendo la fecha eh, de acontecimientos importantes que, que suceden en mi vida. Y justo... Hoy, tal día como, como hoy hace 10 años, exactamente, el 4 de julio del, creo que fue en el 2011, si no recuerdo mal. Sí, hace 10 años, del 11 al 21, 10 años, sí, exactamente, el famoso año. 2011 que te lleva a la ascensión, comenzamos en el 2002 y el 2011 para mi persona fue apoteósico. Pues hace 10 años, tal día como hoy, caminando por, por la playa de La Puntilla, aquí en el puerto de Santa María, un lugar muy bonito, encontré una piedrecita y... Me llamó la atención en la playa, en el mar, porque esta piedrecita parecía como hecha de lava vol volcánica, ¿no? Y yo decía, ¿cómo puede ser una piedra que viene del mar? Y dije, pues tendrá que ser que hay volcanes debajo del océano. Y... Me llamó poderosísimamente la atención y la llevé colgada en la cartera, en el bolso, la llevaba a todos lados como, como el que lleva un ser querido, ¿no? Y con los años, un, unos cinco o seis años después, haciendo un temascal, eh, una de las de, de la chamanas veía que tenía una misma colgada de, de su cinturón, de su cinturón de poder. Y le comenté, dije, uy, mira, yo tengo una piedra así muy parecida a esa, ¿no? Pero es que tenía hasta el mismo color. Y es una piedrecita así, casi en forma de corazón o forma de manzanita. Y en uno de los lugares tiene un agujero en medio. Luego, si quieren, les enseño, les pongo en los comentarios una foto, ¿no? Y, y esta llamada me comentó de, de que esas piedras se llaman piedras hechiceras o piedras de las brujas eh, o simplemente piedras agujereadas. También se las llaman las piedras de, de la diosa Viana las piedras de las hadas, eh, también en otros lugares conocidas como, como las piedras de Odín. Todos estos nombres se refieren a la, al mismo tipo de piedra. Los, los antiguos eh, tenían un respeto muy peculiar por, por las piedras con, con agujeros. Las piedras con agujeros son conocidas por, por diferentes nombres, ¿no? El, el dios Odín, las piedras de la bruja, todo lo que he dicho antes, y bueno, muchos más que no conozco seguro, ¿no? Y el uso eh, general que se hace de estas piedras son de, de sanación, de protección y de muchísimas cosas, ¿no? Estas piedras... No, no solo se encuentran en, en mares, también se encuentran en río, arroyo, ¿sabes? No solo en, en, te lo puedes encontrar en la orilla del mar. Y, y esta mañana dije, voy a buscar más información sobre ello, ¿no? Ya que hoy es un día tan especial de, de esta piedra y yo, de nuestro aniversario juntos. Busqué algún texto que le voy a leer por aquí, lo tengo aquí guardadito. Bien. Y dice así. Estas piedras son consideradas regalos de la madre diosa. Encontrar y recoger una de esas piedras es todo un acto mágico en sí mismo que conlleva las particularidades de cada caso. Las piedras agujereadas se las consideran sagradas a los divinos femeninos. Una piedra bruja es una roca de cualquier tipo que tiene un agujero natural que no es artificial a través de ella causada por una corriente de agua. Normalmente se encuentra en arroyo, río, a lo largo de la orilla del mar. Me recuerda mucho a por qué me gusta tanto, eh, comprendiendo por qué me gusta tanto este imán ¿no? que, que tiene este agujerito. Sigo, como decía, una piedra bruja es una roca de cualquier tipo que tiene un agujero natural a través de ella causada por una corriente de agua. Normalmente se encuentra en arroyos, ríos, a lo largo de la orilla del mar. Deben ser encontradas, no taladradas ni creadas, sino naturales. Estas piedras difíciles de encontrar son consideradas piedras con gran alcance de protección que pueden ser usadas para la protección personal, llevándolas como, como un armuleto, ya sean colgadas por, o por encima de uno. Eh, déjame que me he perdido. Eh, colgadas en las puertas o en las ventanas para proteger una casa o un negocio. Incluso colgadas cerca del lugar donde se duerme tu, tu animalito para proteger a esa mascota. Muchos saludos a todos los que se están conectando. Luego, si quieres respondan a sus preguntas porque se me va la pinza continuamente. Entonces, prefiero leerlo al final y contestar las preguntas que puedan surgir. La creencia es que la magia no puede trabajar sobre el agua que fluye, ya que estas piedras se formaron por acción de la corriente del agua, entonces posee una poderosa influencia mágica para protegerse de ciertos hechizos y brujería. En muchos hechizos se recomienda siempre al finalizar el ritual, arrojar las cosas o fetiches utilizados al curso del agua, porque el agua que corre lo purifica todo. Súper interesante. Ya me perdí cada vez que le doy a esto para arriba, para abajo. A ver. Eh, porque el agua que corre lo purifica todo. Este poder protector mantiene a la persona que lo posee a salvo de acciones negativas, envidia, hechizo o rituales cometidos contra ella. En líneas generales aportan protección contra las energías negativas y el mal de ojo. Aumenta la fuerza vital. Se cuenta que esto es como un campo toroidal, que entra en la energía, es como el campo que nosotros tenemos. Y bueno, y llega al punto donde dice cómo usar la piedra bruja. Siempre debe atarse con una cuerda o cinta o lana de color rojo. Puede llevarse como amuleto en collares, puedes colgarla en las puertas de los establos, en las granjas, para proteger a tus animales. También puede ser utilizada o colgada sobre la cama como un cazador de sueño para capturar y evitar pesadillas. También se puede poner sobre el centro del, del, del ombligo sobre la noche para aliviar dolencia. Bien. Y vienen muchísimas cosas más. Vienen ellos. tres, seis páginas. Y les quiero compartir ahora sí desde... Desde mi experiencia personal, ¿no? ¿Cómo yo la he...? Uy, parece que se movió la tierra. Ok, espero que todo esté bien. Bien. Pues, ¿cómo la uso yo de forma personal? Okay. Mira, una de las cosas que, que yo la uso es haciendo círculo eh, al contrario de la manecilla del reloj, ¿sabes? Si las manecillas del reloj giran a este lugar, es para el otro lado, ¿vale? Esto tiene mucho significado ya que el primer chakra, de manera natural, en las personas humanas, los seres humanos, el primer chakra gira sobre ese, sobre ese lugar. El segundo chakra su, gira hacia el lado contrario. Entonces, imagínate si yo tuviera un dolor aquí y esta fuera mi piedra, giraríamos primero hacia la izquierda para desprogramar toda esa energía que ha llevado a ese caos, a ese desorden, a esa alteración que está provocando, pues una alteración física. ¿Vale? Acuérdense que el físico, lo que se llama, llamamos el físico, habla de la, de, significa lo natural. ¿Ok? Y luego para restablecer en salud, amor y sanación y orden, en la energía del amor se gira en sentido horario. Es una de las fórmulas que, que se usa. ¿Okay? Para la izquierda, primero, de este programa, todo lo que me llevó a tener este lugar de conflicto, todo lo que me llevó a este lugar de una intensidad, de un dolor, de una sensación, en el momento que lo estás haciendo así, de forma suave, te van a venir imágenes, eh, resoluciones, ¿no? De cómo llegaste a crear esto tú mismo, porque una crea su realidad y también a veces vienen formas en las que en las que puedes darle un, una solución, por así decirlo, ¿vale? Pues nada más. Esto ha sido todo. Quería compartirle en este aniversario, celebrarlo con ustedes esos 10 años que hace que encontré a, a esa piedra que le llama la piedra bruja, Diana. Si tienen alguna duda o, o alguna pregunta, me la dejan abajo en los comentarios. Eh, creo que es la primera o la segunda vez que hago un directo en, en, en Instagram. La verdad es que no sé muy bien cómo manejarlo y, bueno, simplemente dejarlo aquí por, por si le puede servir a alguien. Y nada más, ni nada menos. Espero que tengan un excelente día. Mi nombre es Noriela Vega, me puedes encontrar así en YouTube y, y um, en todos los lugares, ¿no? tengo puesto el mismo nombre. Un abrazo. Bye, bye.